Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, segundo video, tema futuro. Y bueno, como siempre aclaro en, en, al comienzo de mis videos, es el propósito de estos contenidos, de lo que yo comparto en mis redes sociales y en patreon.com barra coaching con Tengo dos propósitos en estos contenidos. Por un lado es acercar la disciplina, la metodología del coaching, la metodología esta de acompañar a las personas, de ayudar a las personas a gestionar de la mejor manera... Para conseguir aquello que quieren conseguir, para lograr, para cambiar o mejorar aquellos aspectos de su vida, aquellas cosas que quieren cambiar, mejorar o conseguir. Por un lado eso, y por otro lado, que eh, estos contenidos, en la medida de las posibilidades, sirvan para que la vida cotidiana de cada una de nosotros, de nosotras, sea más vital, más, no sé, más confortable, con mayores niveles de bienestar. Así que, bueno, aclarado esto, que siempre lo pongo al comienzo de mis videos. Eh, vuelvo otra vez me enfoco en el tema de hoy que es el, o el tema de esta semana en realidad es el tema futuro y bueno hago como un breve resumen si se quiere del, del video anterior con el que fue la primera entrega de Futuro era más que nada era compartirles una definición que la saqué de Google eh, como para que tanto vos como yo estemos hablando sobre las mismas palabras sobre la misma definición también dije esto ¿no? que más allá de las definiciones, cada uno también puede hacer sus interpretaciones sobre esa definición. Eh, yo puedo aplicar el futuro en algún aspecto de mi vida, o en algún momento de mi vida, o en algo en particular. Vos podés hacer lo mismo. Eh, tu compañero de trabajo, alguien de tu familia puede hacer exactamente lo mismo y hace como interpretaciones, o tiene ciertas características que son totalmente personales. Esto fue el video anterior. Hoy, puntualmente... Es como hablar si se quiere como de los beneficios del futuro, ¿no? Digamos, Más allá de que todos sabemos lo que significa, lo que para cada uno también puede significar el futuro, que el futuro puede tener diferentes plazos. Para vos el futuro puede ser algo como muy lejano, eh, para otra persona algo muy cercano. Eh, para algunas personas, como beneficios, si se quiere, podemos jugar, que yo también los invité a, a jugar, a planear un futuro. Y, y, y lo que tiene bueno es esto, ¿no? el poder eh, planear algo que ni siquiera sabemos si va a pasar. ¿no? Y como justamente no pasó, eh, podemos eh, a esto agregarle la cantidad de variables que nosotros querramos. Vos le podés poner a ese futuro que planeás, que pensás, que imaginás, eh, las características que vos quieras. Y acá hay una... Una salvedad que quiero hacer, que tiene mucho que ver con la metodología de coaching, de cómo el coaching trabaja, o cómo yo, como coach, trabajo con mis clientes, con los temas que traen a la, una conversación de coaching, digamos, dentro de un marco de coaching. Muchas veces, mis clientes, digamos, o un cliente llega a la conversación, al momento de conversar, con poca claridad sobre lo que, sobre lo que le está pasando. Si sí tiene claro sobre qué tema quiere hablar, ¿sí? o a veces incluso... Eh, es necesario conversar unos minutos para aclarar bien el tema, incluso. Y una vez aclarado el tema sobre, sobre el cual vamos a conversar dentro de un marco de coaching, eh, a veces no te tiene muy en claro qué está pasando con ese tema. Y muchas veces tiene que ver con el futuro, ¿no? Ese tema está más planteado en el futuro que en el presente, que es totalmente válido, ¿no? Eh, porque a veces... Uno siente algo, vos, yo, cualquiera de nosotros, sentimos, tenemos sensaciones sobre algo que estamos pensando y tiene más relación con lo que va a pasar o con lo que creemos, con lo que crees que va a pasar a futuro y no con lo que te está pasando puntualmente en este presente. Y vuelvo a lo mismo, es totalmente válido. Ahora, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de beneficio ese futuro por más, digamos, que no te, no te sea tan cómodo en este momento imaginarlo, pensarlo? Tiene bueno porque tenés dos posibilidades, entre muchas otras, digamos, pero las más características, si se quiere, es: es vos puedes pensar, planear, reflexionar, hasta sentir un futuro que no crees como algo que vos sí crees. ¿no? Vos decís, bueno, yo lo único que tengo en claro es que no quiero eh, hacer X cambio de trabajo, no quiero X relación, no quiero eh, hacer tal tarea. Eh, y también puede ser lo contrario, ¿no? que tu tema a conversar, tu tema en, en una sesión, una conversación de coaching, sea sobre algo que sí querés y todavía no sabes cómo, o de qué manera, o cuándo. El futuro tiene este beneficio, si se quiere, que vos puedes planearlo, o plantearlo, imaginarlo, desde lo que no querés que pase, o de lo que sí querés que pase. Las dos son totalmente válidas e incluso son complementarias. Porque muchas veces puede pasar que no tengas claro qué querés puntualmente que pase en tu futuro. Lo que sí posiblemente tengas más claro, o sea, estés más segura sobre lo que no querés que te pase. Y esto está bueno, digamos, es una muy buena manera también de comenzar a planear un futuro. Por esto que yo te digo, digamos, y esto lo, lo digo desde mi experiencia tanto personal, pero más que nada desde la, de la profesional, eh, en mis conversaciones de coaching con mis clientes y en mis conversaciones de mentoría con, también con, con mis clientes, eh, a veces pasa que sí está un poco más claro lo que no se quiere, a dónde no se quiere llegar, lo que no se quiere tener, lo que no se quiere obtener, lo que no se quiere hacer. Y no tan claro lo que sí se quiere. Pero es un muy buen comienzo porque eso a la persona, a mi cliente, le ayuda a que a empezar a limpiar un poco ese panorama, ¿no? Esto es como tamizar un poco tus sensaciones, tamizar un poco tus pensamientos. Es como que vas como filtrando y acomodando. Entonces decís, ok, yo no quiero esto, no quiero aquello, no quiero lo otro, no lo quiero lo de más allá. Entonces, aunque sea por descarte, empezás a clarificar, a entender, incluso hasta sentir lo que sí querés entonces eh, vuelvo a lo mismo, esto desde mi experiencia profesional, digo quédate tranquila, quédate tranquilo digamos. si no tenés muy en claro qué es lo que sí querés como futuro y tenés un poquito más claro lo que no querés como futuro seguí ahí, seguí pensando en lo que no querés pero más que nada esto, para que tengas mayor claridad o mayor detalle de lo que no querés eso te va a llevar, en la medida de tus posibilidades, en la medida que vos quieras seguir trabajando sobre tu futuro, eh, eso te va a llevar después a decir, ok, bueno, yo ya sé que no quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces ya puedes, dentro de todo tu abanico de posibilidades, hay algunas que ya las descartaste, ya sacaste de tu, de tu imaginación, de tus pensamientos, ya sabes que eso no lo querés. Entonces puedes empezar a trabajar sobre lo que sí querés. Y esto es el beneficio del futuro, porque no es algo que te está pasando en este momento. Sobre lo de este momento, sobre el presente, eh, a veces uno tiene que decir más como, eh, si se quiere, como de manera más urgente. Sobre el pasado ya habíamos hablado, que mucho no se puede hacer, porque lo que pasó, pasó. digamos, El hecho puntualmente ya sucedió y eso no se puede cambiar. Lo que vos puedes cambiar es tu interpretación sobre eso y qué hacer con esa interpretación o qué hacer con ese hecho. Ahora, en el futuro... Está todo habilitado, es todo posible, con lo cual es un, es una, un gran beneficio. Esto es de decir, la verdad es que no tengo muy en claro, Hugo, qué es lo que quiero a futuro. Ok, ¿y qué no querés? Piensa, ponete a pensar, ¿qué no querés? Tómate tu tiempo meditalo, sentilo incluso, y yo te diría más, eh, y acá también es lo mismo, por un, un poco por experiencia profesional y otro poco por experiencia personal, cuando la persona empieza a tener registro de lo que va sintiendo, incluso hay ciertas cosas que se aclaran mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más simple, que cuando las piensa, que cuando las racionaliza y esto se debe a que todos los seres humanos somos primariamente o primitivamente emocionales y después razonamos o después racionalizamos nuestros, nuestras sensaciones, nuestras emociones entonces a veces incluso te puede servir más empezar a tener un registro de, lo, de qué sensaciones te, te trae ¿no? qué, qué, qué sensaciones tenés al imaginar un futuro o al imaginar un no futuro para vos empezar a entender cómo te sentís en unas situaciones como la que podés imaginar. Cómo sería para vos ese futuro. Y ahí empezás a tener un registro de tus emociones, de tus sensaciones. Y a partir de ahí incluso empezás a racionalizar, empezás a pensar, a reflexionar sobre. Ok, si yo estoy imaginando esto de lo que no quiero a futuro y me trae estas sensaciones, entonces ¿qué voy a hacer para esto, ¿no? o qué voy a hacer para no llegar a esto y ahí, quieras o no vas a empezar a trabajar vos, internamente con tus pensamientos y con tus sensaciones, con tus emociones y eso te va a ayudar, de a poco, a aclarar ese panorama que posiblemente en un comienzo en un principio era incierto, era poco claro era hasta, si se quiere, nebuloso y de a poco vas a empezar a poder trabajar con esto si si esto no te sale naturalmente o te es dificultoso hacerlo o no entendés tal vez cómo hacerlo entonces pedí ayuda, pedí incluso pedí coaching, los coaches estamos entrenados para, para tener este tipo de conversaciones para que en nuestras conversaciones podamos ayudar a acompañar a las personas, a nuestros clientes a que transiten ese camino de identificar qué es lo que le está pasando identificar cómo se está sintiendo en pos de un objetivo futuro entonces si, si vos no, no estás pudiendo hacer este trabajo interno o este trabajo de reflexión de autorreflexión, pedí ayuda es súper válido y es de hecho te digo más eh, me ha pasado más de una vez que una persona me llama por recomendación de otra persona que ya tuvo conversaciones o sesiones de coaching conmigo la recomienda, pero la persona no está confiada incluso si le va a servir o no le va a servir una conversación de coaching. Y, y después comienzan digamos la conversación de coaching de una manera, con un nivel emocional o con, un, o con una característica X a nivel emocional y a nivel racional, y la conversación la terminan totalmente diferentes. Eh, de hecho, está motivadas, motivados a realizar cambios, a realizar mejoras, a empezar a comenzar un nuevo camino de si se quiere como de, de qué empezar a hacer para cambiar y para mejorar. Y esto pasa en una conversación de coaching. Esto pasa incluso cuando eh, la conversación tiene que ver con algún futuro que la persona se quiere plantear o con algún futuro que no quiere que le suceda. Por eso les decía esto es lo del beneficio del futuro, ¿no? Puede ser por algo que vos en principio ya sabes que no querés o Posiblemente quieras dejar en claro qué no querés, porque tampoco tenés muy en claro qué es lo que no querés. Y esto es lo que se puede trabajar en una conversación de coaching. Empezar a aclarar un poco el panorama, aclarar un poco esta emocionalmente qué le pasa, qué te pasa, en, una, en un planteamiento, en una reflexión, en un pensamiento sobre un futuro posible o, fu o sobre un futuro que no querés que te suceda. Centrándonos con el tema futuro y en esta segunda entrega, hoy puntualmente, poder incluir dentro de un plan de futuro, dentro de un proyecto futuro, aquello que no querés. Y dejarlo en claro, digamos, cuanto más claridad tengas sobre lo que no querés, también te va a ayudar a saber o poner en claro lo que sí querés. Y, y las dos cosas son válidas y como te decía hace un ratito, son complementarias. ¿Sí? Entonces, el beneficio que tiene el futuro es que vos puedes plantear lo que vos querés y también puedes plantearte lo que no querés. Si comenzás por empezar a plantearte lo que no querés, hace un detalle en la medida de tus posibilidades sobre lo que no querés y una vez terminado ese plan, digamos, de lo que vos no querés como futuro, también te invito a que empieces a buscar lo que sí querés. Y a veces me pasa que me dicen: ¿Sabes qué? Esto ya lo hablé como 10 veces con una persona. Y esta es la primera vez que después de 45 minutos me quedan claro qué es lo que quiero hacer. O qué es lo que no quiero hacer. Así que bueno, espero que este contenido de hoy, el futuro y sus beneficios, y por sí o por no, eh, te sirva, te sea de utilidad. Y nos estaremos viendo en un par de días también ya dando un cierre al tema de futuro. Así que nos vemos en la próxima. Chao.